Nuestro proyecto se llama Ruralist, Encuentra a tu pueblo, y hace uso de datos abiertos para fomentar eh, la creación de, de nuevos eh, negocios de emprendedores en el medio rural. Sí, hemos utilizado eh, fuentes del Ministerio de Agricultura para datos de cultivo, etcétera, datos de, eh, del Instituto eh, Geográfico nacional para cartografía, transportes, etcétera. Luego también el AMT para datos de clima y por último de las comunidades autónomas para ayudas y subvenciones para los negocios. Pues ha sido muy interesante el, el analizar un poco la información que hay disponible ¿no? y sobre todo el, el buscarle una utilidad, no solamente qué información tenemos abierta desde la Administración, sino qué servicios puede proveer a, a los distintos ciudadanos. Creo que el, el potencial es muy grande porque realmente ahora que está potenciando las zonas rurales, ¿no? todo este tema de la España vacía, etcétera, es una forma de, de encontrar eh, nichos para, para emprendedores o para simplemente personas que están buscando reubicarse en un sitio eh, en el que tengan más calidad de vida y que igualmente pueden desarrollar su, su vida laboral. El mayor reto realmente ha sido con los datos de, de las eh, comunidades autónomas, los datos de las subvenciones, porque eh, realmente no están muy normalizados. Entonces, nos hemos centrado en dos comunidades, en Andalucía y en Castilla y León, pero realmente creemos que es un, un ámbito que, que habría que seguir trabajando ¿no? entre distintas comunidades el, el tener ese repositorio único de información y estandar, estandarizarla. Pues yo creo que al final, eh, desafíos como estos son muy importantes para eh, encontrar distintas aplicaciones que, que a través de empresas eh, privadas puedan apoyar a la Administración Pública a proveer esos servicios, ya que de esa forma bueno tenemos una información muy grande en los datos y lo importante yo creo que es no solamente publicarles, sino encontrarles una aplicación. Pues los planes de futuro, a ver, lo que nos gustaría realmente es encontrar eh, interés por parte de la Administración Pública para poder desarrollarlo y, bueno, proveer este servicio a, al ciudadano y a la Administración y que realmente sea algo que se use y además, bueno, pues ayudar a, a los jóvenes emprendedores y al medio rural.